el centro ocupacional de Ingenio en el que pertenece al ayuntamiento. De Ingenio, el sureste de la isla de Gran Canaria. Bien, Cloti, cuéntanos qué hacen ustedes. Pues nosotros en nuestro centro tenemos mmm, varias actividades, tenemos logopedia, terapia ocupacional, fisioterapia, psicología, mmm, talleres y bueno, trabajamos de todo un poquito. O sea, ofrecen un trabajo interdisciplinar. ¿Con los beneficiarios? 24 usuarios tenemos en el centro. Sí. 24 personas. Estupendo. ¿Y qué forman qué, eh, eh, de, a nivel de empleo profesional? ¿De qué son los talleres? No, hacemos talleres de manualidades para ventas de productos. Y, bueno, se hacen cosas de marquetería, de papelería, reciclaje. Entiendo. Y si yo me acerco al stand de ustedes, ¿me puedo encontrar estas manualidades? Sí, sí, por supuesto. Y todas a la venta. O sea, animamos a la gente a que se pase por la feria y vaya por el stand. ¿Qué tal estás viendo la feria estos días? Pues la verdad que he estado muy participativa, con una afluencia bastante grande de gente para hacer el primer día y la encuentro que debe de seguir. Adelante. Animamos al Cabildo a que el año que viene sí. siga, ¿verdad? Y varias veces al año sí puede ser.